Buenos días. Buenos días, patrón. ¿Cómo amanecieron? Bien, sí, señor. Perfecto. Mauricio, hágame un favor. Va a la bodega, saca el tractor y me trae 50 bultos de abono más el favor. Y me deja 30 en la parte de abajo y 20 acá en la parte de arriba. Ah, bueno, señor. Sí, Dice, Continuemos como veníamos ayer, ¿listo? Ah, bueno, señor. Patrón, hoy vino mi hermana. ¿Se acuerda que yo le había dicho para que ella viniera a trabajar con nosotros? Ah, sí, claro. Mucho gusto, Darío. Mucho gusto, señor. Daniela. Lice, ¿no sabía que tenía una hermana tan bonita? Gracias, señor. ¿Continuemos? Bueno. Eh, María, qué niña tan bonita, oye. Hombre, Mauricio, yo no sabía que Lice tenía una hermana tan bonita. <risa> ¿Le gustó o okay, qué, patrón? Si quiere, le ayuda ahí. ¿eh? Yo a esa niña la conozco de toda la vida. Y es bien juiciosito, yo Apenas hace conjunto con usted. Hombre, no me diga eso. Esa mujer que me va a mirar a mí. Yo ya estoy muy viejo para eso. Ay, patrón. No diga eso. Usted con toda la plata que tiene. No hay mujer en este mundo que no quiera estar con usted. Yo sí le aseguro eso, yo. ¿Será? Entonces, ¿qué, Daniela? Hola, Mauro. ¿Bien o okay. qué? Bien. Vea, póngale pues cuidado. El patrón quedó encantado y quiere algo serio con usted. Y pues yo lo conozco muy bien y él no se mete con cualquier mujer. Pues te traía el dato. Ahí usted verá qué quiere hacer. ¿Seguir limpiando maíz o conseguir plata? Gracias. Pero yo no necesito nada de ese señor. Daniela, ¿es en serio? Decime, ¿qué te pasa? Mira a mí, a mí. Tengo 35 años. ¿Y que tengo? Nada. Porque ni estudio le he podido dar a usted. ¿ah? ¿Y a usted se le presenta una oportunidad y se la deja ir? ¿Vos ¿Pues no me querés, Daniela? Mira, trabajando al sol. ¿ah? Pero no me digan nada. Ya entendí que usted es una egoísta. Y solamente piensa en usted. Gracias. Bueno, Mauricio, nos vemos el lunes. Bueno, patrón, gracias. Hola mi amor, este gracias. es un pago. Y este es para que se compre algo bien bonito. reciba recíbalo, pues. ¡Recíbalo! Gracias. Pero yo el dinero me lo gano trabajando. Hasta luego. Ay, Dios. ¡Patrón! Hola. Ay, patrón, no sé por qué pierde el tiempo con esa niña. Ella a usted no le va a dar nada porque no me mira a mí, ¿sí? Yo estoy dispuesta a hacer todo lo que usted me pida. Siga trabajando. Buen día. Daniela. ¿Qué pasó, señor? Usted no va a ser mujer de nadie. Usted va a ser mi mujer. ¿Entendió? Señor, hágame un favor, sí, no pierda más el tiempo conmigo. Yo no soy el tipo de mujer que usted piensa. No todas las mujeres somos interesadas. Ser humilde no significa que nos interese un hombre como usted. Usted con su dinero puede comprar el mundo entero si quiere, pero una buena mujer jamás. Con permiso. Para una buena mujer, el dinero y lo material siempre serán... Bases sin importancia y no importa el sudor y el trabajo que tenga que ejercer Porque para una buena mujer la dignidad siempre valdrá más que el dinero ¿Y tú? ¿Qué tan buena mujer te consideras? Déjame saberlo en los comentarios Soy DJ Broly y si este video te gustó compártelo y no olvides comentar